mucha expectativa por el partido que se jugaba en La Plata entre Boca y Gimnasia porque bueno, Boca si ganaba era puntero del campeonato y Gimnasia quizás tenía la última chance y así empieza todo ¿eh? este es el momento en el que arrojan el primer gas este, debajo de la tribuna una tribuna, la de Gimnasia de La Plata Las Cabeceras es un estadio antiguo que tiene, no tiene tribuna de cemento en Las Cabeceras entonces... ...son una especie... tampoco son tablones ¿no? ...pero digo... ...es una especie de tablón... ...como para que ustedes lo tengan en cuenta... ...por lo cual hay este... ...espacio... ...se entiende ¿no? Sí, si es una tribuna sí. de cemento... ...como la que inauguró gimnasia... ...la de enfrente... ...está todo sellado... ...claro, acá lo que se ve es como la policía... ...tira gases debajo de la tribuna... ...la verdad que es... ...impresentable el accionar de la policía... ...en ese momento y en ese lugar... ...porque con esto... Este, eh, y vamos a ir un poco desparramando Un poco la información Lo que se genera es que el gas ingrese claro. Pero ustedes fíjense, piensen en esto Yo quiero detenerme en un par de cosas A ver, lo primero que se dice es que se sobrevendió Es decir, que había más gente afuera Por ingresar Y la policía cortó a las 9 de la noche y Dijo no entra nadie más Porque no queda más lugar en el estadio La gente molesta afuera con la entrada Quiere entrar, la policía reacciona Versión número uno. Desde, esa es la versión policial la versión de Sergio Berni, que es el encargado de la seguridad de Buenos Aires. La dirigencia de gimnasia que dice, no es verdad, pusimos a la venta 4.500 entradas y vendimos 3.300. Es decir, nos quedaron entradas por vender. Dos versiones ahí. ¿Quién tiene la razón? La verdad es que no lo sé. Para eso habrá que investigar. ¿Qué dice la versión policial? Habían más de 8.000 personas queriendo ingresar a las 9 de la noche, cuando ya no había más lugar en la cancha. ¿Qué dice la versión? De la gente y de la dirigencia de gimnasia. No es verdad, apenas se habían unas mil personas afuera del estadio queriendo ingresar. Otra vez, dos versiones. Sí. Ahora, yo me quiero detener un segundo en los operativos policiales. Porque te los cobran, porque son carísimos, eh, para darte garantías que no te dan. Porque en qué cabeza cabe... En qué cabeza cabe... Si vos estás cerrando las puertas de un estadio para que no entre nadie más a las 9 de la noche, cerrás las puertas y bloqueás el ingreso a la cancha, ¿en qué cabeza cabe tirar un gas abajo de la tribuna? No, no es. En donde es vos triste. sabés que esto va a generar que el gas va a subir, vaya a la gente y la gente, que quiere hacer? Irse y vos tenés cerrada la puerta. Alguien inteligentemente abrió la puerta de la cancha y permitió que la gente ingresara... ...al campo de juego. También, también había una versión que, que decía que los incidentes se habían generado... ...porque en algún momento, en esta situación caótica en el ingreso... ...por calificar de alguna forma, un policía empujó a una niña... ...a una menor de edad. Claro. Y eso habría desencadenado, obviamente, el enojo de la gente... Uh -huh. ...y luego el, la posterior represión policial que deriva en todo esto. Exactamente. Lo que pasa es que ahora se van a empezar a repartir culpas, ¿no? Y quizás los dos tengan culpa, porque si se sobrevendió es culpa de la dirigencia, claramente. Ahora el accionar de la policía es pésimo. Es tan malo que miren lo que le hacen a un camarógrafo de la señal de Buenos Aires, Teis Sports. Lo van a ver ustedes, va como un ensañamiento. Hay un momento en donde los tipos evidentemente pierden la cabeza, ¿no? Y lo ven como una casa. Vean a la derecha de la pantalla ese hombre que se descuelga. Miren cómo le tira al camarógrafo. Herido, por supuesto, el camarógrafo de Teis Sports, que estaba laburando. Tomando compost. imágenes de los incidentes. Aclaramos que fue con postas de goma. Por es gravísimo, supuesto, igual. Bala de goma, claro que es sí. Gravísimo. Tres disparos de bala de goma en el cuerpo del a camarógrafo. A corta distancia. Pero yo lo que le quiero mostrar es esto, ¿no? Es el ensañamiento del tipo que le apunta. Mirá. Le apunta al camarógrafo. O el le... propio camarógrafo, yo anoche lo escuchaba en a hablar. Dice, me apuntó y me tiró. O sea, me vio que yo estaba filmando. Me apuntó y me tiró. Ahí es está la imagen. Es terrible la imagen. El tipo, a ver, es terrible con cualquiera, ¿no? Porque no debería ser así. Yo anoche vi imágenes impresionantes la cantidad de disparos, de balas de goma. Pero esto ya es el máximo, ¿no? A un laburante de la televisión que está ahí, que claramente vos lo identificás. Quiero decirlo, sería grave si fuera con un hincha normal, sí, también es grave, por supuesto. Pero el tipo está laburando con una cámara y este le apunta y le tira. La verdad es que es... Es Una locura sinceramente Una persona de 57 años falleció Es un hombre que le dio un, un paro cardíaco Obviamente una descompensación Producto de esta situación Llegó al hospital más cercano Y ya no pudieron reanimarlo Hay Hasta anoche a última hora Habían muchos chicos perdidos Sí. Porque la verdad es que esto pudo ser Una verdadera tragedia ¿eh? De hecho, la, de hecho la, <coughs> la voz del estadio andaba, estaba nombrando a los chicos perdidos para que los, se pudieran reencontrar con sus padres. Porque Incluso hasta los jugadores, no me acuerdo qué jugador fue de gimnasia, que dijo que su hijo, eh, de dos años, un poquito más, en un momento no podía respirar, que fue una situación también para los Pero, jugadores caóticos. ¿Qué te parece? Soldano, jugador de gimnasia, en un momento dice, en la tribuna estaba mi mujer embarazada de nueve meses, imagínate mi desesperación al ver toda esta situación. Y voy a repetir algo, ...agradezcan que alguien inteligentemente abrió las puertas del estadio... ...o sea, de la cancha... ...permitió que la gente que estaba en la tribuna... ...se metiera al campo de juego... Y no puede terminar en una estampida... ...porque si no esto podría haber terminado... ...la verdad les digo, en una tragedia con muchos más muertos... ...alguien, no sé si fue intencionalmente... ...si fue que los hinchas rompieron la puerta... Abrió y se metieron muchos al campo de juego y esperaron ahí. Incluso algunos entraban al vestuario y salían por los vestuarios, porque lo que querían era irse, claramente. Pero la policía, tan inteligente, ¿eh? ¿qué hizo? Cerró las puertas y tiró gases. Es una trampa mortal, básicamente. Se habla de varias personas internadas, algunas de ellas en estado grave, así que habrá que ver la evolución durante la mañana de estas personas y, bueno, lamentablemente, insistimos en esto, un hombre fallecido de 57 años. Y en el medio de todo esto, el, el tuit desafortunado del presidente de la AFA, del Tapia Sí, mostrándose... Que lo, lo termina borrando, sí, pero sí, cuando sí. todo esto estaba pasando... Sube a Twitter una foto, foto del de, de avión de la selección argentina claro. que lo están ploteando. Porque ayer presentaron el avión que va a trasladar a la selección <risa> argentina y, y Tapia, mientras pasaba todo esto, evidentemente no estaba enterado. Pero, pero eso, bueno. es, eso es una muestra del país en el que vivimos. Siempre los de arriba viven en un planeta distinto... Al resto el del mundo. El tipo ya ¿no? está en Qatar, Rodi. Es, es tremendo. Eso? Sí, claro, bueno, pero cuando está en Qatar, pero, pero, todo pero todo esto, pensado segundo. Tapia publica en su cuenta y sacaste el avión con el que viaja la ilusión, no sé qué, y en la cancha de gimnasio era un desastre total. O sea, eh, es una cosa muy fuerte, claramente. Tano, ¿no? Históricamente, la policía bonaerense ha sido muy criticada. Totalmente. Muy criticada. Bueno, ayer, Rodi, permitidme, meto un bocado ahí. Por ahí, se va, lo puedes chequear en el, en el diario la, El Día de La Plata. Eh, hablan de una interna muy fuerte de los jefes no, de la policía y, y algunos hasta ponían bajo sospecha que esto no haya sido justamente parte de esa movida. Yo no quiero pensar que, que llegan a ese extremo, ¿no? Decir que fueron a arreglar cuentas. En realidad, los, como que. dentro La panga de... de la, de la bonerencia dentro de la cancha. Sí, o haciendo que las cosas salgan mal, viste. Porque, insisto, es muy llamativo esto. Aquí. Vos cerrás la puerta para que no entre nadie más, pero tirás gases. O sea, lo, ¿cómo lo la que gente sale? Que, lo que pasa es que es complicado escuchar decir. La policía, porque la policía es... Claro, es, obvio. Es, es un cuerpo concreto, digo, pero al mismo tiempo es muy efímero de definir. La policía tiro gases. Hay uno que da la orden. Hay uno Ay, que, da que da la orden, orden. Claro, claro, claro. Hay uno que es responsable. Ahora, este era el tuit que decía Sebastián, ¿no? El tuit de... No sé, no sé si estará, porque después la AFA publicó un tuit en donde repudia. El que borraron sí. es el de Tapia. ¿eh? El de, ¿Eh? de Tapia claro, Este, este sí. es el de la AFA en donde repudia justamente los episodios. Pero Tapia borró, claramente, cuando se dio cuenta en el lío que se había metido. Y alguien ya lo tiene capturado, así que en cuanto no, sí, sí, a sí, sí, claro, claro. Pero bueno, la AFA, este, un ratito después, manifiesta justamente su dolor por el fallecimiento del hincha de gimnasia y en otro de los tuits este, repudia justamente este episodio. Eh, la verdad, una locura total. Yo lo escucho a Bernie hablar. Parece un sheriff de.. de, de... No sé, de los Estados Unidos, de la época, viste, de, de, cuando esperaban con una escopeta en el, a caballo, es fuerte escucharlo, porque. Y acá también suele pasar, ¿eh? También quiero decirles, perdón que me, me corrí de cámara, estaba viendo las imágenes. A, acá también suele pasar que nunca se hacen cargo. A veces los operativos no funcionan bien, son carísimos, ¿eh? Sí, claro. ¿Eh? Y deberían darte garantías. Y a veces los piensan mal, los arman mal, y sale mal. Y sale mal. Acá me parece que la evidencia es demasiado clara. Si vos cerrás la puerta. Para que nadie ingrese, no podés tirar gases ¿eh? y, y, y dejar a la gente encerrada en la tribuna. Reitero, gracias que por algún motivo se abrió la puerta y pudieron ingresar al campo de juego. Si no, esto era una masacre. Ya tenemos antecedentes, la famosa puerta 2 en, la, en la, el Monumental, que nunca se abrió. La gente Boca queriendo salir y tuvo una enorme cantidad de muertos por la propia presión de los hinchas. Y además, no también del operativo hay que destacar que muchas veces se trata de justificar, y no es así, el mal accionar policial. Porque vos podés tener un buen accionar policial. Supongamos que afuera hubo incidentes, pongamos todo en supuesto que afuera hubo incidentes que le estaban tirando piedras a la policía y que el protocolo eh, permite una represión. Es decir, que vos utilicés las postas de gomas y que utilicés el, el gas lacrimógeno. Hasta ahí está todo bien. Ahora, cuando ves cómo utilizaron el gas lacrimógeno, cómo utilizaron las postas de goma, en la imagen de recién que repasamos, queda clarísimo. Ahí estamos hablando de un mal accionar policial que no, no se puede justificar. De ninguna forma. No, no, claro. Haya ocurrido lo que haya ocurrido afuera de la cancha. Está pésimo eso. ¿Cómo, o sea, ya cuando le disparan a un camarógrafo de frente, uno ve ahí ya cierta hazaña, ¿no? Un tipo que evidentemente... Esa persona no, no sé. puede tener un uniforme no, en su No vida. debería, claramente no, no debería. O sea, esa persona aporta un arma de fuego después. Sí. Es terrible. Eh, el partido obviamente no tiene fecha. Algunos hablan de que se iba a jugar hoy a las 11 de la mañana puerta cerrada, pero rápidamente, desde la seguridad... Dijeron que no están dadas las garantías El último detalle que doy Hablan de que la policía había solicitado 500 efectivos Y que se habían contratado 300 ¿Por qué es importante la cantidad? Bueno, porque muchas veces se forman los famosos anillos Que acá en Mendoza, la verdad, funciona muy bien Lo hacen generalmente muy bien Que es que la, el que no tiene entrada No puede llegar a las puertas claro Porque tienen que pasar tres o cuatro filtros Entrada en mano Puedes pasar el primero, por ahí te hiciste el pícaro Te pasaste el segundo y al tercero no pasás Y ya no llegaste a la cancha claro. Ayer algo hicieron mal porque estaban todos en la puerta de ingreso de la cancha. ¿Qué capacidad tiene el estadio? 22.000 mil personas. Como el de acá más o menos. No, el de acá, el Malvina, decís vos, sí. no, es mucho más grande. El mucho Malvina más tiene grande. casi 50.000 mil. Este, pasa que ahora con O los... sea, estamos hablando de una seguridad más chica. Que que en, 300 que el, policías, el estadio de acá de siempre parte. tiene que ver con, la, con el partido en realidad, no acá tenemos partidos de mil policías, partidos 700, partidos 100, depende del partido que sea, pero acá yo veo un muy mal operativo lamentablemente y este partido que queda trunco, obviamente que queda en segundo plano porque estamos hablando de una persona el, muerta, hay, lamentablemente. Hay una, hay una pata que falta en el relato, porque vos decís, cierran el portón y tiran gases lacrimógenos debajo de la tribuna. ¿Cuál es el motivo de tirar? No, bueno, el... lo que te digo, o sea, hay un disturbio, había un lo que dice, se la puerta queda mucha tirar. gente afuera y este intentan disuadir a esa gente que quería entrar. Con la entrada en mano, que decía, pará, si yo tengo entrar, quiero entrar." Y de ahí se genera ese cruce. Lo que dice Sebastián una versión inicial de que un policía le pegó a una nena de 11 años. Sí, sí, sí. Una sí. versión, claramente. Pero se, se entiende que y afuera hay un disturbio y la Claro, el, el gas lo tiran si tira abajo bajo o la de la tribuna. tribuna ¿Me es una locura, o sea, es, es, es ridículo. Sinceramente. Hay algo que no, no encaja ahí, ¿no? Bueno, eh...